Bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar qué es un Product Launch fórmula, cuándo debes utilizarlo, cómo utilizarlo y cómo esto literalmente puede multiplicar las ventas de tu negocio online tanto si tienes un producto como si tienes un servicio en este vídeo te voy a enseñar la estrategia completa es decir, qué es lo que poner en los vídeos, cómo hacerlo, todo así que quédate hasta el final de este vídeo para entender todo a la perfección y que puedas replicarlo en tu negocio o si tienes idea de vender algún producto o servicio, pues puedas también aplicar esta estrategia de marketing digital. Mi nombre es Daniel Schepper, soy el fundador de Sé Quien Quiere Ser Agency y también de la incubadora de lanzamientos y como te decía en este vídeo, tengo absolutamente ya todo preparado por aquí hojas, la tablet, para ir directo al grano ¿Qué es esto de, de, de, del PLF o del Product Launch Formula? que he escuchado a veces incluso hablar, ¿no? Básicamente, no deja de ser una estrategia de marketing Su creador, Jeff Walker, lo que hizo fue y es una historia súper interesante, analizó un periódico, entonces se dio cuenta de que, de que ese periódico, que era como una, una carta de ventas, tenía como diferentes estructuras o diferentes zonas que se repetían. Entonces digo, hostias, y si, y si este periódico que convierte tanto, llevo esta extraigo la estructura y la llevo al mundo online, ¿qué pasa? Y entonces ahí fue cuando nació PLF. Product Launch Formula Esto del PLF o del Product Launch Formula No deja de ser una estrategia más de marketing digital En la que hoy te enseñaré exactamente Cómo tú puedes utilizarlo en tu negocio Para aumentar las ventas Esta estrategia no es para todo el mundo Es muy, muy, muy potente Porque te da tiempo a activar todos los gatillos mentales Que si no sabes lo que son los gatillos mentales Vete arriba, o vete arriba y tendrás un vídeo donde te explico esto de los gatillos mentales Entonces, lo que te permite es activar todos esos gatillos mentales de forma secuencial Es decir, siguiendo una forma estratégica que hoy vamos a ver en este vídeo Y lo vas a ver tú conmigo si te quedas hasta el final Entonces, ¿cómo se estructura un lanzamiento PLF? De la siguiente forma Y estoy seguro de que, sobre todo porque a raíz de la pandemia pues esto ha estallado que alguna vez has visto un lanzamiento PDF, esa semana trafiquero, semana talos, o semana que al final no deja de ser un conjunto de cuatro vídeos. Es decir, son cuatro vídeos o cuatro clases o cuatro entrenamientos donde te dan mucha, mucha formación gratuita y al final se produce una venta. Todo eso no deja de ser una estrategia que vamos a ver hoy. Y mientras enciendo la tablet, te voy a decir una cosa, y es que esto no es para todo el mundo. Es una estrategia muy potente, pero al final te diré cuándo utilizarla, ¿vale? Ahora sí, vamos con la tablet. Como te comentaba, a raíz de la pandemia, todo esto de las ventas online, de los productos digitales, se ha multiplicado y con ello esta estrategia de marketing digital, PLF o Product Land Formula. ¿Pero en qué consiste? Así, a simple vista, si lo ves desde fuera, simplemente son cuatro vídeos. dices, bueno, pues está bien, cuatro vídeos de formación. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 y vídeo 4. ¡Ja! Detrás de cada vídeo hay una secuencia literalmente casi a detalle, esto lo explicaré en la incubadora de lanzamientos Pero hoy te voy a dar las nociones básicas que debes saber si tú quieres crear tu Product Launch fórmula Estos cuatro vídeos, que normalmente se suele dejar un día entre vídeo y vídeo, es decir, pues el primer vídeo sale el lunes, el segundo sale el miércoles, el tercero sale el viernes Y el cuarto, que suele ser la venta, ahora lo veremos, eh, se abre el, el lunes o el domingo ¿Qué es lo que contiene cada vídeo? ¿Vale? Vídeo 1 y todos tienen el mismo objetivo. El vídeo 1 lo que pretende es enseñarte la oportunidad. Queremos comprar oportunidades, queremos... Joder, no queremos comprar algo que... Sin más. Queremos oportunidades, queremos... ¡Wow! Hostias, hemos descubierto esto que nos entere mucha gente. Esto es una oportunidad. Compramos oportunidades entonces el objetivo es que la persona, que el cliente que está viendo, el potencial cliente que está viendo tu vídeo diga, hostias, qué oportunidad. Por ejemplo, cuando saque incubador lanzamientos, pues, pues te lo revelo, pues, pues, pues lo vas a ver como una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay decenas y decenas de personas pidiéndome lanzar y, y, y no tengo, es decir, no tengo tiempo suficiente para lanzar con todos ellos. Entonces en tu cabeza dices, hostias, claro, es que si Dani me va a enseñar esta habilidad y tiene a tantas personas que le preguntan cómo lanzar, joder, yo voy a coger a esas personas y, y voy a trabajar con ellas y, y voy a ganar dinero. Pring, oportunidad. Aquí se activan diferentes gatillos mentales, que si no sabes lo que son los gatillos mentales, por ahí o por ahí, tienes un vídeo donde te explico esto de los gatillos mentales. Lo que, El objetivo es hacerles ver que es una oportunidad, pero para ello tenemos que presentar diferentes gatillos mentales. Autoridad y anticipación. Normalmente en este primer, este primer vídeo lo, lo que se cuenta es la historia. ¿no? Tu historia, cómo has llegado hasta aquí, cómo descubriste esto. Traza todo ese proceso. Ahí conseguirás elevar la autoridad y creas anticipación de, oye, este es el primero de cuatro. No sabes lo que se viene. Hay una secuencia, ahora te, te explicaré. Se llama la secuencia Netflix. La voy a dejar por aquí apuntada porque te lo explicaré más adelante. Así que quédate hasta el final del vídeo para que descubras esta secuencia que va a potenciar tus conversiones. ¿Vale? Y tiene que ver con la estrategia del Product Land fórmula Pero lo veremos más adelante. Primer vídeo. Oportunidad. Para ello, bueno, pues, activamos los gatillos mentales o, o, o lo principal es la autoridad y la anticipación. Aquí lo que buscamos es... Oye, ¿Por qué? ¿Por qué yo debo verte? ¿Por qué debo permanecer aquí? ¿Por qué debo ver los tres vídeos que quedan? ¿Por qué? Responder a esa pregunta. Cuando termines de, de, de, de redactar el guión, pregúntate, ¿respondo a esto? ¿He creado suficiente autoridad como para responder a esta pregunta? ¿Por qué deben verme? ¿Por qué deben seguir aquí? Ya pasamos al segundo vídeo, que es la transformación. Nuestro objetivo aquí es que el cliente vea la transformación Vale, viene de un primer vídeo donde ha visto una oportunidad Esto es increíble, pero es que esto no es para mí Porque soy demasiado mayor, porque pues no, las tecnologías no son para mí El internet es una mierda y no tengo tiempo y ta, ta, ta, ta. No te preocupes Esto es lo mismo que le pasaba a Susana A fulanito, a Pepe Y mira cómo se sienten ahora lo que conseguimos con esta transformación es, punto número uno, romper todas las objeciones que tenga esa persona y punto número dos, que diga, hostias, que, que esto es posible, que vea la posibilidad. Entonces, para ello, lo que ocurre aquí es que se activa, o lo que buscamos es que se sientan identificados. Identificados, bueno. Me has entendido Entonces para ello le ponemos pruebas de gente que ya lo ha conseguido Oye Dani, pero si yo no tengo pruebas de gente que lo haya conseguido No hagas un PLF Haz un webinar, haz un taller en vivo Que tienes por ahí, por ahí, o por ahí, por ahí arriba Un vídeo donde te enseño a cómo hacer webinars ¿Vale? Esto es cuando ya tienes un producto más que validado PLF De todos modos, más adelante te enseñaré cuándo utilizarlo exactamente ¿Vale? Entonces el, el, el objetivo del vídeo 2 es demostrar esa transformación a través de pruebas De gente que, con la que ya has trabajado que ha conseguido esos resultados De esta forma lo que haremos es que se sientan identificados y rompamos todas esas, todas esas objeciones Joder, que si Susana con tu mismo problema lo ha conseguido y ahora está viviendo esto que tú sueñas Tú también puedes hacerlo Tú también puedes hacerlo Lo que, que buscamos que esa persona sienta Hostias, es que yo, yo puedo yo Yo puedo la pregunta que se, que se tiene que responder aquí <coughs> es, ¿qué? Esto. Entonces, ya le hemos demostrado la oportunidad, le hemos, de, le hemos demostrado la transformación, les hemos enseñado, joder, la transformación que puede implicar todo esto, pero dice la persona, ¡ja! ¿y cómo lo hago? Y entonces viene nuestro tercer objetivo que es la pertenencia. Aquí lo que le vamos a enseñar a las personas es cómo. Oye, pues a través de este método 3x3 o el, el método 5x5 o el método de steppers, puedes conseguir esto. Entonces, simplemente una pequeña parte, pero puedes conseguirlo. ¿no? O sea, lo que se busca aquí es que la persona se sienta parte. De, joder, como si ya estuviese dentro de, de, del programa o dentro de lo que le vas a vender, que tenga ese sentimiento de pertenencia. Entonces lo que buscamos es que se responda a la, a, la, a, la, a la pregunta ¿Cómo, ¿no? Aquí hay mucha gente, y es uno de los mayores errores. Ahora te comentaré también aquí un tip, me lo voy a anotar, que te tengo que decir entre el vídeo 3 y el vídeo 4. Pero uno de los mayores errores aquí de las personas es que buscan o cuando explican. Esta parte, en el vídeo 3, tratan de explicar el, el, el super hiper, mega, complejo método que ellos utilizan y captas así casa. No, si la gente lo que quiere es algo sencillo, que dé resultados, que lo puedan comprobar y que lo puedan hacer para que se sientan capaces. No, no, no, no trates de explicarle cómo se creó el mundo. No, simplemente algo sencillo, que digan, hostia, si, si, si, si, si yo puedo. Sí, claro que sí, sí, sí yo puedo, ya me ha enseñado cómo, ya me ha enseñado el método Entonces pasamos a la segunda parte que es el vídeo 4, es el vídeo de venta, el vídeo de la oferta dice sí, ¿cómo? Ya has aprendido cómo, has aprendido el método, pero esto es solo una parte Porque te falta tan, tan, tan, tan, tan Que si quieres conseguir esto, te invito a que accedas a mi programa, a mi producto Que compres mi servicio Y es ahí cuando se produce la Venta Entonces estos son un poco los Objetivos de cada vídeo ¿Cómo o, o qué gatillos mentales Activamos aquí en este, en este tercer vídeo? Bueno Lo que tienen que hacer es que Lo tienen que ver posible Oye, joder, con este método yo sí que puedo Lo, lo veo posible Y además es algo sencillo Oye que, que, que, que, Joder, si esto yo puedo hacerlo eso Es lo que tiene que pensar, hostias, si, si yo puedo hacerlo y sobre todo, anticipación Se acerca ya la venta Entonces, oye Es el tercer vídeo Enhorabuena por haber llegado hasta aquí Pero sin duda alguna, mañana es el gran día Mañana Será el día donde Unos acaben Sea el final para unos Y el principio para otros Así que no te esperes, no, o sea, no, no esperes a mañana Y ahí va el tip que te quería dar Apúntate a la lista prioritaria que tienes aquí el botón, porque mañana abriremos las plazas. Mañana te contaré más en detalle cuál va a ser la oferta y cómo vas a sacarle partido, pero yo te recomiendo que te apuntes a la lista prioritaria. De esta forma podrás ver el vídeo de, mmm, que sacaremos dentro de dos días, lo podrás ver mañana, y, y por tanto tendrás la posibilidad de poder acceder a mi programa o comprar mi producto antes que el resto, y evitar así quedarte sin plazas. En este tercer vídeo, punto, punto número uno, creamos anticipación, hype, o sea, mañana, bueno, pasado mañana viene algo grande, viene algo grande. Pero si te apuntas a la lista prioritaria, que es súper importante, vas a tener, uno, acceso antes que nadie. De hecho, cuando lo hagas verás que la gran mayoría de personas que se apunten a la lista prioritaria van a ser la gran mayoría de personas que te compren. Que Son las personas más interesadas. Entonces, este pequeño tip va a marcar una gran diferencia entre tus conversiones. ¿Vale? Antes de pasar a revelarte Bueno, te, te voy a revelar primero cuándo utilizarlo Y después te contaré esto del método Netflix ¿vale? ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, pues dos puntos Uno Con un producto validado Esa sería la primera parte Es decir, con algo que ya tengas validado Que ya tengas testimonios Y dos Cuando cuentes con Un producto de High Ticket cuando hablo de high ticket es más de 997 euros y mínimo, mínimo, mínimo, 5.000 euros en publicidad. Serían los dos motivos, es decir, uno u otro, para poder hacer un Product Launch fórmula ¿Por qué? Porque desgasta muchísimo y la inversión de, de, de tiempo y dinero es brutal. Brutal porque no es como hacer un taller en vivo. Que simplemente llevas a la gente, haces ahí un, una hora y vendes. No, es que tienes que estar todos los días pasando de un vídeo a otro, a otro y a otro. Y cada vez aquí tienes que meter dinero y tiempo en publicidad para que la persona que está aquí, estas personitas que están aquí, lleguen a ver la oferta y te puedan comprar. Y eso requiere de mucho tiempo y de mucho dinero. Por eso mismo, si todavía no tienes un producto validado o no tienes... Eh, mucho presupuesto, vete ahí y aprende cómo hacer un high ticket, ¿vale? Las etiquetas, high ticket he dicho, bueno, webinar, me has entendido, toca las etiquetas y, y lo verás, cómo hacer un, un webinar que convierta. Bien, te he explicado ya los cuatro vídeos, cuándo debes utilizarlo y cuándo no, yo 99% de las veces utilizo webinar porque, o sea, hemos vendido hasta 30.000 euros, o hemos facturado 30.000 euros a través de webinar, entonces... Si sabes estructurarlo, y eso es lo que enseñamos en la incubadora de lanzamientos, no vas a tener ningún problema. Siempre y cuando sigas una estructura, una estrategia, una metodología. ¿vale? Que la incubadora de lanzamientos la revelaremos. Mientras tanto, ¿qué es el método Netflix? ¿Por qué te mantienen tan enganchadas las series? Porque siguen este método. Van pasando de problema solución problema, te van abriendo un problema, te lo cierran, pero te abren otro problema, entonces vas saltando constantemente si, si las series fuesen lineales tú no permanecerías atento o atenta o si todo pasase muy rápido, estarías así, aburrido o aburrida siguen problema, solución, problema ¿cómo se puede aplicar esto? pues en cada uno de los vídeos tú tienes que hacer lo mismo, en el vídeo 1 presentas el problema ¿vale? oye ¿Piensas que o, o no sabes, no sé, necesitas un cambio en tu vida? Pues mira, la solución. Eh, conviértete, no sé, eh, aprende estabilidad para hacer lanzamientos. Dice la persona, hostia, es verdad. Y le planteas el problema. Pero, seguramente pienses que no tengas tiempo. Seguramente pienses que te hace falta entender mucho de redes sociales. No te preocupes, en el vídeo de mañana o de pasado... Te lo revelaré. Entonces, ¿qué consigues? Mantienes enganchada a la gente. Entonces llega el día 2 y dices, oye, ¿te acuerdas que me decías que no tenías tiempo? No te preocupes. Aquí, Susana le pasaba lo mismo, pum, pum, pum, pruebas, pero te entiendo. Quizás ahora mismo estás un poco perdido, un poco perdida y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo comenzar. En el vídeo de mañana, de pasado mañana, te enseñaré el método Shepers para hacer lanzamientos y poder vivir desde tu casa desde cualquier parte del mundo Y llega el vídeo 3 y volvemos a hacer lo mismo eh, recordamos el problema le ponemos la solución y le abrimos otro problema y así, entonces lo que consigues es constantemente mantener activa a la audiencia Tres y, y ya para terminar el vídeo Tres canales que yo recomiendo aquí Facebook Instagram Y Google Display ¿Vale? Para que puedas ir llevando a las personas De un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo después hacerles retargeting. Esto es nada Brevemente lo que es un lanzamiento PLF Un Product launch Fórmula, La estrategia de marketing digital Que parece que está ahora súper de moda Aquí la tienes explicada Te recuerdo que si tú Eres un infoproductor o tienes gran autoridad en tu, en tu sector. Tienes aquí abajo en la descripción un enlace para que nosotros, desde Sé quieres ser Agency, hablemos contigo, veamos un poco cómo. Bueno, pues si, si encajas un poco con nuestros valores y con, un, con nuestra forma. Y realizar tu lanzamiento. Si por el contrario dices, oye, Dani, pues joder, pues a mí me gustaría aprender esta habilidad, pues para lanzar mi curso, para lanzar programas de otro, y, y poder generar ingresos desde, desde mi casa, desde cualquier parte del mundo también tienes la lista de espera, el link a la lista de espera, a la incubadora de lanzamientos. Así que eso es todo, suscríbete si quieres seguir recibiendo vídeos como estos y nutriéndote ahí de marketing digital, de emprendimiento, de lanzamientos y, y todo este mundo, que la verdad es que, que me apasiona. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones y te envío un beso enorme, un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!